¿Se acuerdan dónde quedamos en la última clase? Buenos días. <coughs> Jason, ¿Te acuerdas ¿o no? Eh, no, profe. Porque no puedo asistir, se... a, la ulti... no puedo asistir ah. a la última clase. Ah, ya. Yeah. Bueno. ¿Alguien se acuerda en qué quedamos en la última clase? ¿Qué es lo más importante en la gestión del conocimiento? Hola, hola. Tienen problema de audio o o, o no me escuchan. ¿Me pueden contestar, por favor? Porque si no, tengo que cortar. No ¿Se le escucha, profe? Están todos escuchando. Es muy importante que... ¿Eh? Yo, sí, no le quería decir que no estoy segura, pero creo que era el capital humano y la responsabilidad social empresarial. Sí, eso es, exactamente. Muy, muy bien. O sea, eso es lo más importante de la, de la gestión de conocimiento. Acuérdense que esta es la última semana que tenemos clases y después viene la solemne. ¿okay? Entonces, eh, como, como curso completo, pero no veo que están todos presentes, entonces no puedo, no puedo avanzar. Porque si no están todos presentes, eh, no puedo estar repitiendo las cosas dos veces. Yo les dije que la, lo que conversamos las, las semanas anteriores, y como la gente está cambiándose de, de cursos y poniéndose al día, eh, de ahora en adelante ya empezaba la materia a regir para la, la, el, la prueba final. Entonces eh, necesito que por favor eh, tomen el hábito de conectarse a la hora, yo sé que a todos nos cuesta, pero eh, están en quinto año, les queda muy poco para poder eh, eh, graduarse, y, y cuando entren a una empresa, o, o comiencen un emprendimiento, o hagan un pobrado, eh, las reglas van, van a cambiar, o sea, la gente va a ser, digamos, muy... Eh, eh, exigente con ustedes entonces les pido que traten de llegar a la hora ¿ya? porque aquí no está ni la mitad del curso Bueno, nosotros quedamos en, eh, en esta parte donde parece que algunos alumnos se, se confundieron. ¿okay? No sé si en, en sus clases de economía les enseñaron este, eh, las escuelas de pensamiento económico. Saben quién es Adam Smith o no? Sí, profe. Okay. ¿Saben quién es Karl Marx? Sí. Okay. Y Keynes. John Maynard Keynes. Sí, profe. Ok, entonces, si tienen claro quién son esos tres personajes, ellos son las tres corrientes económicas o del modelo capitalista que circulan en el mundo, ¿ok? Entonces, pero lo más importante de todo es... Eh, eh, yo no sé si ustedes, eh, eh, ¿cómo les enseñan en economía aquí en Chile? Porque muchas de las cosas que yo les explico para poder entender la gestión del conocimiento, las deberían saber eh, muy bien, ¿ok? Porque, o sea, si ustedes son los que generan el, el, el, el trabajo, ¿ok? deberían saber, por ejemplo, eh, eh, la reunión de Bretton Woods. ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso, no? Yo por lo menos no, profe. Nadie lo ha escuchado. No, yo tampoco, profe. Yeah, es súper importante porque, mira, eh, eh, que ustedes sepan que después de la Segunda Guerra Mundial, okay, se hizo una reunión de, de la gente más importante en, en el mundo, en Estados Unidos, en Massachusetts, y donde se, eh, se establecieron ciertas reglas. Eh, para, para, para el mundo ¿okay? primero eh, primero que nada en esta reunión por ejemplo eh, fue en 1945 y Estados Unidos había tirado dos bombas atómicas a Japón y eh, tenían que reconstruir Europa porque quedó totalmente destruida con los bombardeos que se hicieron en toda Europa, entre los alemanes y los, las fuerzas aliadas y los soviéticos también que se juntaron para poder eh, vencerle a los, a los alemanes. Y se, se, se cambió el estándar porque los países antes se regían por, por el estándar de oro, por cuánto oro tú tenías era, cuánto era lo que valías. ¿okay? Entonces, obviamente que Estados Unidos era el país más poderoso en ese momento y era el que tenía reservas de oro más grandes y podía suponte, hacer intercambios de, de oro con otros países o lo, simplemente manejaban a los países que tenían menos oro pero cambien eso a que se, el mundo se regiera por el dólar. ¿ok? Entonces Estados Unidos, como era la potencia en ese minuto, siguió siendo la potencia hasta el día de hoy, porque ellos son los que crearon el, el Banco Mundial y también eh, crearon... Eh, el Fondo Monetario Internacional. ¿Han escuchado de esas dos instituciones? Sí, profe. Ok. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen, digamos, qué es lo que hace el Banco Mundial? o le gustaría a usted como, como ingenieros comerciales poder llegar a trabajar al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional Sí profe. Les gustaría, ¿no es cierto? Porque es el sueño de todos los ingenieros comerciales y economistas poder llegar a, a trabajar a las instituciones más poderosas del mundo económico. ¿okay? Como aquí en Chile, por ejemplo, hablándolo a una menor escala, eh, el, el, el óptimo sería poder trabajar en el banco central. ¿okay? Porque esos bancos no son como los bancos comerciales. Okay. son bancos de, donde se hacen políticas, políticas, okay. las políticas la política monetarias, o políticas para poder eh, disminuir el desempleo, poder disminuir, el, eh, aumentar el consumo, manejar el, el, el tipo de cambio, entonces, eh, hacen, hacen muchas cosas, okay. entonces, eh, hoy que estamos viviendo una, una recesión económica global y una pandemia eh, esas dos instituciones están jugando roles sumamente importantes pero eh, a ustedes, a ustedes tienen, que, tienen que saber eso porque supongo que después de la segunda guerra mundial Estados Unidos decide y manda al general eh, al general MacArthur ya que fuera gobernador de Japón para poder transferir tecnología y que Japón se convirtiera en la potencia que es hoy. Yo le mostré el mapa donde salía, digamos, el puntito de Chile que era nuestra economía y el, el, el porte de la economía estadounidense y el porte que tenía Japón. Pero ellos se dan cuenta que en ese momento de que no, no existe más competencia. Y acuérdense que el modelo económico, para que funcione, tiene que haber competencia. ¿okay? Si no existe competencia, no, eh, no, no, a, a uno no lo incentiva a ser mejor que el otro porque no agregas valor. Acuérdense que cuando nosotros estamos en este cuadro, para poder llegar a la visión, tenemos el valor agregado 1, valor agregado 2, valor agregado 3, ¿correcto? Y ahí está la fórmula que valor agregado es invertir en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Yo les pregunté en la clase pasada, ¿Cuánto era lo que se invertía aquí en Chile en valor agregado? Y alguien me dijo un 0,3% de, del PIB. Y eso no es nada. O sea, nosotros si queremos llegar a ser un país desarrollado, mientras no, no nos pongamos de acuerdo todos en que tenemos que invertir más dinero para la investigación, el desarrollo, la innovación, el emprendimiento, es súper difícil de que podamos crecer. ¿sí? Si, si ustedes se fijan, el presupuesto anual de Chile, creo que desde el año 1800 lo aumentan en un 5% todos los años. O sea, o sea, todos los años nosotros tenemos, tenemos aumentan del presupuesto, no sé cuántos cuántos, eh, millones de dólares se invierten en Chile, no no, no no lo tengo claro, pero es muy poca plata, son como 97 eh, millones de dólares ok entonces si nosotros todos los años ok y le incrementamos al presupuesto un 5% quiere decir de que nosotros vamos a crecer un 5%. ¿okay? Pero en cambio, y en la empresa, si tú presentas el presupuesto para el próximo año en un 5%, aquí en Chile, generalmente nosotros no hacemos eso, siempre presentamos un presupuesto más pequeño porque vivimos en función de la reducción de costos. Lo hemos hablado ya en varias oportunidades. Entonces, si nosotros presentamos un, un, eh, un presupuesto más chico que el que deberíamos eh, presentar entonces la empresa nunca va a crecer entonces lo que tenemos que el switch que tenemos que cambiar nosotros como países subdesarrollados porque ya no nos queda ni siquiera como país emergente antes nos llamábamos país emergente hasta eh, hoy Chile me llegó un caso de estudio de que después del estallido social tomaron a Chile como un caso de estudio para que todas las escuelas de negocios en el mundo estudiaran a Chile lo mal que ha hecho todas las políticas económicas el, el, el modelo de negocio porque es, es, eh, dicen que es, no es normal el, la inequidad que hay entre los que ganan mucho y los que ganan poco ¿OK? entonces ustedes ustedes que van a ser los agentes de cambio tienen que entender de que suponte es imposible que una empresa crezca si sigue en la mente de usted el no invertir más dinero dentro de una empresa el no invertir más dinero dentro del país y en no invertir dinero en ustedes o sea, si ustedes quieren ser alguien en la vida van a tener que invertir en ustedes mismos en estudios, porque la gestión del conocimiento ¿cierto? nos dice que el capital humano y la responsabilidad social empresarial, que yo le hice el dibujito que no es solamente hacer una donación a la Teletón sino que mejorar el, el, el medio en el cual tú te, te rodeas, de todas las empresas. Eso es em, eh, emprendimiento, responsabilidad social empresarial. ¿Sí? Pero ustedes tienen que entender de que sin esos factores, sin entender por qué viene todo este movimiento de que cambiemos el switch, es porque nosotros aquí en Chile lo aplicamos mal. Entonces, siempre... Hacemos las cosas a media. ¿okay? En, en, en invierno, suponte, las casas son todas frías. ¿okay? Si tú vas a Punta Arena, las casas son todas, tienen calefacción incluida, porque es frío todo el año. Pero aquí en Santiago también es frío. Entonces, no hay esa visión, sino que por ahorrar unos pesos, ¿okay? hacen que la gente no mejore su calidad de vida. Hoy, por ejemplo, ayer yo tuve una reunión con el comité de, de Bretton Woods, que me, me acaban de nombrar miembro de, de, de esa institución, y todos estaban preocupados de, la, de cómo ha incrementado, después de la pandemia, la pobreza en toda Latinoamérica. Y en eso están preocupados de temas de, que nos, de los cuales nosotros, los latinoamericanos, deberíamos estar preocupados de que la pobreza se, se, ha, se ha disparado. O sea, Chile llegó a un punto en que tuvo una pobreza, <coughs> que había habían bajado bastante la pobreza después de, de, de Pinochet, y hoy. Ya estamos con unos índices de desempleo súper altos. Fíjate que lo que más critiquen <coughs> es una entrevista que tiene Sebastián Piñera. Espérenme un poquito. En un diario financiero en Londres, en el cual dice de que Chile es un oasis. ustedes se acuerdan de, esa, de, ese, de ese momento que fue, creo que un día, antes, un día antes de que viniera el estallido social. Que Chile era el país más exitoso de toda Latinoamérica, Chile tenía el, el ingreso per cápita más alto, ya que era realmente, un, un, tenía leyes laborales súper buenas. Bueno, y con toda la historia de que Chile era un oasis, y al día siguiente de que él dice eso, viene el estallido social, que en pocos días más, en cuatro días más, se va, se va a celebrar un año, y todavía no se ha cumplido absolutamente ninguna de las promesas o de, la, de las solicitudes que se pidieron suponte, en el estallido social. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Después del 18 de octubre. Okay. nosotros supuestamente tenemos la clase mañana, pero después de eso van, van a tener un, un periodo de, donde yo supuestamente tendría que darles una prueba para que ustedes la hicieran. Ok, pero nosotros tenemos una sola nota final que es un ensayo de todo lo que estamos aprendiendo ahí. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar eh, ahora en en este conmemoración de un año del estallido social ¿qué cree ustedes que van a pasar? que nada, va a quedar la embarrada otra vez va a quedar la embarrada, ¿no es cierto? o sea, ya está quedando la embarrada todos los días pero yo creo que ese día va a quedar la embarrada en grande ¿ok? entonces eh, el, el, el estado ¿sí? y, y las autoridades no, no entienden de que si ellos suponte no, no no le dan dinero a las personas para que consuman es muy difícil de que chile pueda salir de la recesión económica que estamos viviendo entonces eso es, es, es yo no sé eh, por qué no lo hacen, eh, honestamente, no, no tengo idea. Yo les dije que soy súper optimista porque me parece que fue bueno de que Chile despertara y saliera del cascarón en el cual, suponte todo el mundo seguía aceptando los abusos y las injusticias sociales que ocurren justamente con el capital humano. ¿okay? Entonces, ya hoy, nadie cree absolutamente nada de lo que dicen. No le creen a los carabineros, no le creen a los militares, no le creen a los bomberos, que era la institución más, digamos, creíble. No le, no le creen a, al gobierno, no le creen a los partidos políticos, no le creen a la iglesia, no le creemos a nadie. Entonces, ¿qué es lo que necesita Chile para que las cosas se hagan bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál era la pregunta? Sorry. ¿Qué? que como no se han cumplido las promesas o las solicitudes que ha hecho la, la, la gente, ¿qué creen ustedes que va a pasar después del 18 de octubre? ¿Creen que va a haber plebiscito? no sé, complicado, ojalá que sí. Si. Está complicada la situación. Yo creo que sí, profe. Camila, eh, tu micrófono no está funcionando. Camila Javiera Villarroel. Es que no. Bueno, ella dice que van a seguir las marchas y, y todo todo lo que hemos hemos estado. Hemos estado viendo en el pasado. Claro, ya, la Camila me dice que está malo su, su micrófono. ¿Ya? Entonces, lo, lo, que, lo que ustedes, ¿ok? Usted, por ejemplo, lo importante es que eh, yo no tengo nada malo en, no, en que la gente vaya a protestar, pero, pero también hay gente que va a... ¿Sí? hay muchas personas que van a destruir. Entonces, ahí es cuando comienza, digamos, el, el tema de, de qué tan evolucionado estamos en, en tema de, de mente, de, de la educación que nosotros tenemos. Está bien protestar, pero eh, no podemos llegar a un nivel en que, en que destruyamos el, el país. ¿no? Nosotros hemos retrocedido una cantidad tremenda en, en, de, de todo lo que se ha avanzado desde de la vuelta de la dictadura al, al presente, sea bueno o sea malo. Chile ha cambiado para mejor, pero, pero también el costo social ha sido muy alto, porque, o sea, si hubo una explosión social en la cual la gente no aguantó esa presión que tenía eh, obviamente que si el Estado no cumple con las cosas que la gente está pidiendo teniendo el, el dinero para poder hacerlo, y teniendo la riqueza para poder hacerlo, va a quedar la crema otra vez, entonces lo que, lo que es importante y que Parece que no les entra en la cabeza a las personas es que el capital humano y la responsabilidad el social empresarial son básicos, temas fundamentales. Acuérdense, las tres metas, las tres metas del Estado es empoderar a los ciudadanos, protegerlos, protegerlos, okay, Y enriquecerlos en su calidad de vida. Desde mi punto de vista, ok. Al, al chileno no no nos no nos empoderan. ¿eh? Porque, por ejemplo, suponte si hubiesen elecciones deberíamos perfectamente, así como estamos haciendo clase, poder votar por eh, electrónicamente. Y tendríamos que evitarnos de tener que ir a los colegios, ¿no es cierto? Quizás a tomarnos el.. A, agarrarnos el virus del coronavirus. ¿bien? Por ejemplo, en Estados Unidos se están haciendo las elecciones y la gente está votando seis meses antes. No, no tiene que ir a las urnas el día de la elección. Yo, por ejemplo, voté hace dos meses atrás por correo electrónico. Y el día 3, cuando lleguen todos los porque hay algunos estados que no permiten votar por, eh, sino que tienes que mandar por carta tu voto. Diga el correo y el correo lo manda a, al cervello de allá. Y ahí empiezan a, hacer, a contar los votos. ¿Bien? Yo no sé si ustedes han visto los, los últimos eh, encuentros entre el presidente Trump y, y Biden y Kamala Harris con Pence y realmente han sido eh, muy fuertes. Trump, que se cree un superhéroe, le, le llegó a la puerta de la Casa Blanca el coronavirus y, y todavía sigue testarudo diciendo que no tiene nada, que se siente perfecto, pero tiene a media gente, a, a, todo, a toda la gente que trabaja en la, en la, ¿cómo se llama? la Casa Blanca, y que trabajan a su alrededor, ya los tiene contaminados con coronavirus. Entonces, ese tipo de personas, ¿qué? que son, digamos, eh, multimillonarios y tienen muy malas prácticas, eh, no, no pueden llegar a, a ser presidentes de, de un país porque tiene que ser una persona que, que dé el ejemplo. O sea, si él hace eso, ¿qué esperamos el resto de los otros países...? porque es una persona avasalladora, trata mal a las mujeres, trata mal a los latinos, trata mal a todas las personas, a todos los inmigrantes. Entonces, es muy difícil, ¿bien? Si ellos están haciendo las cosas mal, ¿qué nos queda para nosotros aquí que hacemos las cosas súper mal? ¿bien? Entonces, eso es lo que... Eh, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar a pensar en grande ¿okay? no, no a pensar a quedarnos pegados aquí en Chile sino que a pensar y por eso que yo les hago énfasis tienen que saber lo que es Bretton Woods porque es súper importante el día de mañana cuando estén en alguna reunión si entran a trabajar en una multinacional que lo más probable es que con todos los cambios que van a venir en el futuro, eh, van a haber muchas más oportunidades de trabajo. Por eso para mí es, soy negativo en algunas cosas y muy positivo en otras, porque creo que es muy bueno de que Chile haya despertado, haya salido al cascarón y esté exigiendo beneficios. ¿okay? Que, o sea, es, es eh, irritante ver que las personas de la tercera edad lo pasan muy mal acá en Chile. Eh, o sea, vuelven por, prácticamente a ser indigentes. Y, y la, la familia lo único que tiene es deshacerse de los adultos mayores. ¿Eh? Cuando en los otros países, en, en Panamá, por ejemplo, la gente, la tercera edad, realmente disfruta de la vejez. No pagan pasajes de, de, de los aviones, no pagan hoteles, no pagan su monte micro. Eh, todo para ellos es casi regalado, ¿por qué? porque ellos dieron toda su vida trabajando por el país entonces eh, no entiendo cómo nosotros acá no podemos hacer algo con dos temas pendientes que tenemos uno es con la Araucanía, que está encendiéndose eso ¿ok? que los acusan de terroristas cuando no son terroristas, porque nosotros somos los terroristas, porque nosotros llegamos aquí a, a la, a cómo se llama, a Chile, invadimos su ter territorio, y los otros países han llegado a acuerdo Ellos han llegado al acuerdo de que tienen que entender de que ellos tienen su forma de ser, hacer las cosas, y nosotros irrumpimos en el medio de su vida pero han, han, han, Negociado, han conversado y los, las, las primeras naciones que se le llaman otros países han llegado a un entendimiento, como Nueva Zelanda, por ejemplo, existe el gobierno de, que es británico porque es una colonia británica, pero ponen a un par de la comunidad maori, que es, son la, la primera nación de, de, de esa isla ponen a un gobernador que tiene los, los mismos poderes del primer ministro que existe, o la primera ministra que existe en, en Nueva Zelanda, y lo mismo lo hace Australia, y lo mismo lo hace Estados Unidos y Canadá. ¿Okay? Pero nosotros seguimos ahí peleando con ellos. O sea, no hemos terminado nunca una guerra con, eh, con ellos. Y si tú le preguntas... A, un, a las personas eh, Dicen que la culpa es de los españoles ¿okay? o sea, Nosotros nunca asumimos la responsabilidad De que tenemos que terminar con eso Y dialogar y retribuirle digamos, Todo lo que le, le hemos quitado Entonces, Y también darle cierta autonomía Porque ellos no se rigen bajo la mismas No piensan, su mundo, su Dios Todo, su, todo lo que ellos hacen es distinto al, al nuestro, a nuestros pensamientos. Entonces, ellos tienen un, un mundo más, más cósmico, más, más eh, hacia la, la estrella espiritual, totalmente distinto. Pero nosotros queremos meterle a la fuerza su monte que haga las cosas a nuestra manera. Entonces, no, no, no hay tolerancia. ¿okay? Entonces tenemos que aprender un poquito ese respeto que hay que tener por el medio ambiente, que no lo tenemos. Tenemos que tener respeto por los animales, que tampoco lo, lo tenemos. Y, y por todos entre nosotros. Tenemos que aprender a respetarnos porque no todos somos iguales. Por eso es que el comunismo nunca funcionó porque quería que toda la gente fuera igual y quería que, suponte, que el Estado le dijera a uno lo que tenía que hacer, a pesar de que suponte yo estudié ingeniería comercial, ¿ya? y me sacaban y me decían, ya usted va a barrer la plaza, no sé, porque de Ñuñoa. Y tú decías, pero ¿por qué? Pues si yo estudié ingeniería comercial porque quiero hacer negocio. ¿No? A ella no le interesaba porque el Estado era el que daba las instrucciones. ¿sí? Y si tú no estabas, sumamente inmerso en el Partido Comunista, era muy difícil que tú pudieses llegar a hacer lo que tú querías hacer. Y por eso es que cayó el muro de Berlin. ¿ok? Entonces, estos temas históricos, ustedes tienen que tenerlos presentes porque no se pueden quedar viviendo solamente lo que pasó ahora, porque si no entienden el pasado, es difícil que podamos hacer las cosas mejores en el futuro. Okay. Entonces est estos temas de, de y yo les pregunto okay, ¿hacia dónde vamos? Vamos a una revolución o vamos a ser más, más evolucionados como personas o como país, ¿cierto? Y eh, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque o sea ustedes tienen que entender de que nosotros tenemos una economía libre de mercado mixta porque mezcla las, las políticas de los conservadores y los liberales ¿okay? y los marxistas está en veremos porque China y Rusia que antes eran eran comunistas comunistas totalmente eh, cambiaron porque se dieron cuenta cuando vino la revolución informática se dieron cuenta de que había otra postura en el cual se beneficiaban todos y podían salir del subdesarrollo en el cual estaban, hacer como los países desarrollados. ¿OK? Nosotros, Chile, ¿sí? que volvió a la democracia, creo que en el año 89, desde esa época a la fecha, no hemos podido despegar y ser un país desarrollado. ¿Por qué? porque suponte las políticas que se hicieron de una economía cerrada a una economía abierta, libre de mercado, ¿okay? la información que había se manipuló entre muy pocas personas y por eso que suponte llegamos a la teoría esta del chorreo, en el cual hay que darle a los ricos, Mucha plata para que cayera y chorreara de dinero hacia abajo. Pero eso nunca ocurrió. Y por eso que estamos donde estamos. Y Singapur, que empezó mucho después que nosotros, ellos tienen hoy los mejores sistemas financieros, tienen los mejores puertos en el mundo, tienen la mejor aerolínea, tienen la mejor educación. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la diferencia entre ellos y nosotros ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Ellos subieron a invertir, profe? ¿Subieron a invertir? ¿Correcto? ¿Qué más? O sea, todo lo anterior, pues, subieron, suponte, invertir en investigación, desarrollo, en educación, que es lo más importante, en tener buenos profesores, subieron los estándares, se exigieron mucho más y nosotros nos quedamos dormidos en la gloria ¿sí? de ser los, los jaguares de Latinoamérica, pero no éramos... No éramos tantos los jaguares de Latinoamérica, porque decían, todo el mundo decía que Chile era el que tenía el ingreso per cápita más alto en toda Latinoamérica, y eso era falso, era mentira. ¿Ok? Porque tú no puedes, no, un, cualquier persona que tenga dos dedos frente, puede pensar de que suponte que aquí en Chile todo el mundo ganaba 24 mil dólares al año. ¿Ok? O sea, básicamente un millón de pesos al mes, ¿okay? cuando sabemos perfectamente que casi el 80% de, del país vive con el salario mínimo. ¿okay? Y hoy día el Parlamento quiere incrementar en 1.500 pesos, creo que fue su, la última oferta, que también la rechazaron. ¡Qué burla, sí! Es, es, eso es una burla, ¿no es cierto? ¿Cuánto está ganando un parlamentario? Pero pueden ganar hasta 8 millones, puede ser, ¿no? Entre 8 y 9 millones de pesos. Entonces, y ellos, nosotros le dimos el poder a ellos para que hicieran una distribución justa de los ingresos. Y no lo han hecho, se han beneficiado ellos solamente. El empresariado y el, los grupos políticos que existen en Chile. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Y el resto de los chilenos que se freguen. Entonces, eso no ocurre en los otros países porque la escuela liberal, que ustedes ven, ¿no es cierto? Ellos aceptan el capitalismo, pero tiene que el Estado intervenir. ¿okay? Porque si no, se les arranca la moto a la gente de la escuela conservadora o capitalista y hacen lo que quieren y se olviden de las externalidades que es, supongo, es tanta la avaricia de ganar dinero que no permite que se desarrollen buenos buen sistema de salud, que no exista un buen medio ambiente o educación, las, las, las cosas que son básicas del, del país. Entonces, si nosotros queremos tener un país que avance, tenemos que invertir en el, en el Estado, en el aparato estatal, que el aparato estatal es el que supongo hace que las cosas se hagan bien. ¿ok? Pero no lo hemos hecho porque suponte entrar a trabajar a una institución estatal aquí en Chile es mal mirado. ¿ok? Entrar a trabajar en, en una institución estatal en Suiza o en cualquier país de Europa o de Estados Unidos o país desarrollado es un honor, cuesta mucho ingresar. Entran los mejores. Entonces el Estado es el que tiene que llevar la bandera de que cómo se hacen las cosas bien. Pero si nosotros vamos al Estado, aquí en Chile, ¿cuántos son los trámites y la burocracia que te piden? Supongo que cuando tú vas a pedir algo, tú vas a un lugar y te dicen, no, aquí no, pero necesitan un documento más, y tú tienes que perder, y, o sea, para hacer un trámite, pierdes un día entero, o dos días, porque cada vez que vas te piden una cosa, te piden todas las cosas de una vez. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la burocracia? La burocracia es porque a ti, como te pagan tan mal, entonces tú molestas a la gente y le dices vaya para allá, vaya para acá, y el, el, el paseo de ir y venir, ¿no es cierto? Necesito certificado de nacimiento, después necesito certificado de la abuelita, necesito certificado de, de, todo, de toda la familia. Pero te lo van pidiendo cada vez que tú vas para allá. Y haces una cola de una hora o de tres horas, ¿Cierto? Ustedes ven las colas que hay hoy en, en las calles para ir al, al registro civil. Eh, da susto que se te vaya a perder tu cédula de la identidad, porque sin la cédula de la identidad no puedes hacer absolutamente nada. De hecho, suponte para el previsito dijeron que van a, a tomar la cédula de la identidad aunque estén vencidas. ¿Bien? Entonces, o, o pueden ir con el pasaporte. Pero eso no, eso no es normal. ¿Bien? No es normal que ocurra. Entonces, todo este, todas estas cosas, ustedes las tienen que entender sumamente bien porque el modelo que nosotros tenemos implementado aquí en Chile de la maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costo no funciona, ¿ok? Y eso les tiene que quedar súper claro y yo se lo voy a aprobar a ustedes eh, en, en, el, en estos días pero primero que nada necesito que les quede claro esto que estamos conversando porque si no, no no van a poder entender por qué ustedes tienen que cambiar su forma de pensar de que siempre suponte estamos todos todos hablamos aquí estoy hablando de todos nosotros siempre estamos tratando de ahorrar el, un peso ¿eh? y negociando ¿eh? oye déjemelo más baratito o eh, siempre buscándole su contenido y, y no pagar el precio que te están diciendo si la vetina dice siete mil pesos vas paga los siete mil pesos pero no uno va y trata digamos de negociar para que te lo dejen más bajo y por qué ocurre eso. porque si bien con lo justo exacto cierto? Porque no, no hay, ¿no es cierto? Como no tenemos el, el, el dinero, entonces tratamos de buscar el, el precio más bajo para poder suponte que nos alcance la plata para, para el mes completo. Entonces andamos regateando y haciendo las cosas como, como no, como, como no deberían ser. ¿okay? Entonces... ¿Les queda claro la Escuela Conservadora y la Escuela Liberal? Sí, profe. ¿A todos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok. Entonces, vamos a continuar. Bueno, hoy día ustedes tienen que tener sumamente claro que en esta economía global todos compiten contra todos y necesitamos herramientas que sean más efectivas para competir con una verdadera ventaja competitiva, ¿okay? ¿Y quiénes son los, eh, eh, los mayores beneficiados en esto? Los accionistas, que son los que demandan un mejor retorno a las inversiones de su capital, ¿Ok? Si yo soy accionista, quiero tener mayores ganancias, ¿sí o no? Si yo soy el dueño de mi empresa, quiero tener más ganancias. Pero queremos que todo el mundo entienda que uno quiere tener más ganancias, pero que sean moderadas para que todo el mundo pueda ganar dinero y así se beneficia toda la sociedad. Porque si se benefician solamente un grupo, como aquí en Chile, que tenemos 10 familias que son los dueños del país, entonces ya no hay un beneficio para todos, porque no hay dinero suficiente para que todo el mundo pueda consumir. Y si no hay consumo, no hay crecimiento en la economía. La base de que el crecimiento exista en un país es el consumo. ¿okay? Si no hay consumo, el país no crece. Ok, entonces lo que yo les dije es que antes, antes nosotros hablábamos de la oferta y la demanda que era, digamos, lo que les han enseñado a ustedes siempre, eh, qué es lo que digamos debería regir el mercado, pero el mundo cambió. Ya hoy, ¿no es ¿cierto? Lo primero que uno tiene que hacer es el análisis estratégico para poder saber a dónde quieres llegar que yo se los, se los mostré con el gráfico de la estrella después cuál es el parámetro que se usa en la mayoría de las escuelas de negocio hoy, es los costos y hablamos de la reducción de costos, pero no es la reducción de costos que a nosotros nos ha enseñado que es despedir a los trabajadores no, la reducción de costos es invertir en los procesos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad de los productos. ¿Sí? El valor agregado es invertir en investigación, desarrollo, innovación y y también reinvertir dinero en la empresa para que tú siempre tengas la suficiente rentabilidad para poder, estar, para poder jugar lealmente con los precios de los productos. O sea, que tú puedas competir con los precios. ¿Okay? También la mayoría de las personas en, no se fija en los costos ocultos. Hay muchos costos que aquí en, en nuestro país, yo me he dado cuenta, se pierden eh, una cantidad de, de, de dinero en, en cosas que tú no identificas, que son costos que deberían estar incluidos en el proceso. En, en los costos marginales de tu empresa, o sea, en todos los costos fijos, todos los costos variables, hay algunas cosas que la gente las obvia. Como por ejemplo, suponte, si tú, eh, en este minuto, la mayoría de las empresas, eh, la logística es tu compras a través de Internet, te mandan el, el paquete por, eh, por correo, ¿no es cierto? No agregan, dicen gratis, ¿ok? El correo. Le mandan en, en, en una camioneta el producto, ¿ok? Y en vez de mandar, suponte, hacer una línea de, digamos, un circuito para ir distribuyendo... No, no estoy hablando de las especializadas como DHL eh, y todas las otras empresas que se dedican a ir a dejar cartas y paquetes. No, estoy hablando de, por ejemplo, las empresas de retail o las de telefónica. Por ejemplo, te van a dejar el teléfono. Un teléfono, ¿ya? y al día siguiente te vienen a dejar el otro teléfono. ¿Por qué no juntan todos los teléfonos y hacen una logística como corresponde? Esos, esos costos se suman y al final las, las, las, las empresas terminan quebrando porque no los toman en cuenta. No toman en cuenta el valor. Si, ¿Qué pasa si ese producto que llega, llega equivocado? después tienen que venir a buscar el, el producto y llevárselo para allá, y tampoco lo suman. Entonces, los números ya no son reales. Empieza a ver en, en, la, en, en, el, en la hoja de, de, de pérdidas y ganancias, empiezan a salir negativas, siempre es negativa. Y tú empiezas a ver que tu rentabilidad empieza a caer, o sea, en vez de ganar 200 y que salgan 250, sale 150, entonces tu empresa empieza a perder dinero, ¿okay? y eso no se toma en cuenta. Después los trade-offs son, qué es lo que tú tienes que sacrificar para, por ejemplo, ganar algo. Chile, por ejemplo, suponte cuando Chile iba a firmar un tratado de libre comercio con, con Estados Unidos, eh, ¿Qué ganaba Chile con, con firmar, suponte, un tratado de libre comercio con un monstruo como es Estados Unidos? Nosotros no ganábamos nada. Nos dijeron, nos van a dar la visa, la waiver, o sea, los chilenos íbamos a tener la facilidad de poder ir e invertir dinero en Chile y cada vez que fuéramos a Estados Unidos no teníamos que sacar visa. Somos casi el único país que tú vas a Estados Unidos te, vas, te pasan la visa waiver y te puedes quedar 90 días en Estados Unidos sin una visa. En cambio, todos los otros países tienen que sacar visa para poder ir a Estados Unidos. ¿Pero qué ganaban ellos con ser socios nuestros? Ellos ganaban porque Walmart compró la cadena líder y la cadena líder se está transformando en Walmart y a través de líder... Ellos pueden entrar Walmart, pueden entrar todos los productos que muchos países prohíben a Walmart entrar. Entonces, en vez de entrar como Walmart, entran como líder en muchos otros países porque Chile tiene más tratado de libre comercio que en ningún otro país en el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se sacrificó Chile? Chile sacrificó, ¿cierto?, de eh, que dijeron, bueno, realmente nos beneficia, vamos a hacer negocio nosotros en Estados Unidos, no tenemos, no tenemos nada para hacer negocio, y nosotros lo único que vendemos es cobre, ese es nuestro único recurso natural, o sea, nosotros vamos a ir a Estados Unidos a gastar plata ya, y es lo que le interesa a los niños, vamos porque nos vamos de vacaciones, vamos queremos ir a Miami, cierto queremos ir a, a, a Walt Disney, queremos ir, de vacaciones y vamos a gastar dinero allá. ¿okay? Eso les interesa a los, a los gringos. Y también las, las visas de turistas, o sea, las visas de negocio, para las personas que realmente quieren hacer negocio, pero es, es mínimo. Pero ellos sí ganan mucho, porque con, con el líder, ellos pueden hacer negocio en todas partes del mundo. ¿okay? Entonces, ese son los trade-offs, o sea, qué es lo que tú tienes que sacrificar para ganar otra cosa. Las funciones de costo tienen que ver con los costos marginales, porque, que es, digamos, que tú siempre tienes que medir la rentabilidad para no estar vendiendo bajo los costos de producción de, de, de cualquier producto o cualquier servicio que tú estás ofreciendo. Okay. También lo, lo que se enseña en las otras eh, universidades, hoy, hoy está el tema de, de la inteligencia artificial, entonces la gente, el, el tema que tiene muy marcado dice, pucha, si van a meter robots o máquinas a hacer el trabajo del, del ser humano, ¿cierto? van a quedar sin trabajo, no es necesariamente así porque lo que han hecho todos los países han ido buscando un equilibrio entre el capital humano, que es el, el tema nuestro, con el conocimiento que también es tema nuestro y con la automatización o con la, la inteligencia artificial se busca un equilibrio para que estén todos de igual manera, porque si tú unes esas tres palabras se supone, se supone que tú tienes que generar más mano de obra en vez de que se reduzca porque vas a necesitar gente mucho más capacitada para poder manejar la automatización o sea, nosotros vamos a crecer en, en el conocimiento porque vamos a necesitar gente con mucho más profesionalismo para poder manejar cosas robóticas ok también el, el, el, la oferta y la demanda cambió por el volumen y la variedad ¿okay? Acá estamos hablando de que, por ejemplo, la, el volumen que se requería antes, por ejemplo Volkswagen, es, su mercado era de 40 millones de autos que vendían al año, hoy necesitan vender 400 millones de autos. ¿okay? Entonces uno se tiene que preocupar de que es el volumen lo que cambia a la oferta y, el, y la demanda. Y la variedad es de que tú suponte hoy, aquí en Chile, estamos muy atrasados todavía en lo que es la tecnología, pero que de un día para otro el coronavirus nos hizo cambiar, porque ahora estamos haciendo clases a través de Internet, pero vamos a tener que empezar a inventar negocios a través de Internet y súper rápido, porque el coronavirus parece que no se va a ir tan rápidamente. ¿sí? Entonces, en los países desarrollados, la variedad ya existe hace muchos años. atrás. Tú puedes comprarte un auto en internet y puedes poner el color de los asientos, el color del auto, si lo quieres, la mitad amarilla, mitad verde hacia abajo, la rueda de, de cierto tipo. Te puedes comprar un computador Dell, por ejemplo, tú lo haces a tu medida, con cuánto RAM, con cuántos gigas, eh, si quieres una, pata una pantalla digamos eh, de estas de que se mueven así eh, con el dedo ¿okay? entonces te puedes comprar una bicicleta y la vas haciendo a tu medida ropa la, la haces a la medida que tú quieres y te llega así hecha pero completamente a la medida y también eh, lo que hemos aprendido con la curva de la experiencia. O sea, hay, hay, un, hay un punto en el cual uno aprende en el en, en, en, en proceso de aprendizaje cuando tú estás haciendo algo. Vas aprendiendo de que te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, suponte, pero esa curva de, de la experiencia aprendida, ¿cierto? Nosotros aquí en Chile, por ejemplo, nunca la hemos aprendido, porque si no estaríamos súper avanzados, ¿ok? Y los mercados también han cambiado, porque ya los mercados no son locales, ¿no? porque antes nosotros nos fijábamos solamente en el mercado de Santiago, de Concepción, de Rancagua, Iquique, no, ahora los mercados son globales, y la demanda también es global, ¿ok? Y lo otro que se ha agregado mucho dentro de, de, la, de las escuelas de negocio a nivel global es el riesgo. Uno tiene que medir el riesgo de las decisiones que tú tomas, porque cada una de las decisiones que uno duda, uno está tomando una decisión, entonces ya estás tomando una mala decisión. Entonces por eso que tú la mires. ¿okay? Y hay software, que tú lo implementas y vas anotando todos los factores de riesgo para tomar las decisiones correctas, ¿okay? También se aprendió de que hay que competir, pero también hay que colaborar, ¿okay? O cooperar. No puede ser una guerra siempre entre un comerciante y otro comerciante que es, digamos, la, las primeras bases de la competencia inicialmente que era siempre tenía que ganar uno y el otro perder no se, se, se logró entender de que para poder competir tú tienes que colaborar con tu competencia porque si tú destruyes la competencia después ¿con quién compite. entonces es mejor llegar a un acuerdo con, la, con tu competencia para no vender los costos más bajos de lo que son, eh, del costo que te, que te cuesta a ti producirlo, como por ejemplo Coca-Cola y Pepsi. Esas dos empresas casi se destruyeron, tratando de bajar los precios para poder ser la número uno. Cuando al final se dieron cuenta y dijeron, oye, paren, paren, paren, paren, ¿sabe qué? No, no sigamos destruyéndonos porque al final vamos a ir a la quiebra nos vamos a quedar todos sin trabajo y el cliente se va a quedar sin Pepsi y sin Coca Cola entonces nos saben que mercado hay para todos entonces nosotros vamos a seguir vendiendo la Coca Cola y nos vamos a olvidar de ustedes señores Pepsi Cola entonces ustedes viven su mundo siguen pensando que son la mejor Pepsi del mundo y nosotros vamos a seguir pensando de que somos la número uno y, y vamos tranquilos y ganemos ambos y eso se llama win-win, ganar-ganar ¿ok? entonces, aquí tenemos tenemos que ganar todos porque si no nos Probe? destruimos ¿sí? disculpe, con el tema de lo que estaba hablando hace un, un, unos un minutitos atrás que usted decía que con la automatización de los procesos se podía generar más empleo. Eh, sí. Tengo una duda con respecto a eso, porque ahora que usted dice que eh, se puede generar eh, como el ganar y ganar, por decirlo así, cuando un supermercado, por, por lo general, de bar, revisa o de algún sector como más rural, eh, busca procesos de automatización como, no sé, por las cajas eh, que son que uno pasa las cosas, los productos genera menos empleo porque hay menos gente trabajando en esas cajas que antes trabajaba, no sé, por ejemplo, dos o tres personas. Ahora es solamente uno que va a supervisar que pasen los productos correctos, pero en ese caso ganaría el cliente y la empresa que está reduciendo costos, entre comillas, porque le tiene que pagar a una y no a tres personas. Pero pierde claro. también la persona que está trabajando porque usted decía que igual pueden ganar y que puede generar más empleo, pero en realidad eh, la gente que trabaja en esos puestos, por lo general discute o pelea, por decirlo así, ¿por qué no le quiten su trabajo? Claro, porque aquí no, nosotros no hemos llegado a ese equilibrio. ¿eh? Yo, yo te estoy comentando lo que está pasando, digamos, en, afuera, ¿okay? y, y tú lo estás llevando al, al, al tema local. Y es verdad, ¿no es cierto? Aquí en Chile no existe, la, digamos, todavía el equilibrio. Está pasando la minería, ¿ok? están metiendo cualquier cantidad de, de automatización, pero toda esa gente se queda sin trabajo, porque nos están utilizando, nos están invirtiendo en investigación y desarrollo para justamente no tener que sacrificar el capital humano, que es lo más importante. ¿okay? O sea, nosotros no podemos tener, digamos, eh, todos los recursos naturales eh, automatizados supongo que esos camiones gigantescos ya lo están manejando eh, con, con, con controles manuales, una persona en una sala de, de control maneja el camión y el, el, la persona que antes manejaba el camión se quedó sin trabajo. ¿sí? No se trata de eso, se trata de que tú, por ejemplo, eh, le, le des trabajo a más gente justamente porque tienes que buscar el equilibrio. Pero nosotros acá seguimos con la reducción de costos. Entonces, claro, es efectivo. Aquí en Chile ocurre lo que tú dices. Se quedan sin trabajo, ¿no es cierto? Porque necesitan una persona. Ahora hay unas cajas automáticas que pusieron en las cuales tú puedes ir, pagas, pesas tus cosas, ¿no es cierto? Llegas tu bolsa y te estás reduciendo, digamos, a, la, a los cajeros. También, más encima, imagínate a lo que hemos llegado. Entonces, eso no, no, no puede ser así. ¿Ya? Porque, porque lo más importante es, acuérdate, de, de que nosotros generemos de alguna manera que la inteligencia artificial tenga la capacidad de ser tan difícil, y por eso que es importante que ustedes lo entiendan, de que esto que ocurrió hoy, suponte con, el, con la pandemia, a nosotros que hace... ¿Cuánto fue? En, en abril comenzaron las clases, de un día para otro nos dijeron, oye, se hacen las clases a través de Internet. ¿Correcto? ¿Ustedes saben cuántos profesores no tenían idea de cómo hacer clases, suponte, a través de, de, ¿cómo se llama?, de Microsoft Teams o de Zoom, nunca, jamás. Muchos profesores, ¿eh? o sea, hay, hay universidades que hay personas que no sabían nada. De computación. ¿Okay? A mí me pasó en el año 81 cuando llegué a Estados Unidos, todos ya usaban las computadoras, los correos electrónicos, llegué allá, imagínate, yo no tenía idea. Entonces, me tuve que poner al día para poder estar al mismo nivel de ellos. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros aquí en Chile, en vez de avanzar en invertir su ponte en la empresa. Si tú inviertes, que eso lo vamos a ver mañana, porque ¿qué hora es? Pues, Uy, nos pasamos media hora hablando. Si, si, si uno entiende lo que es y cómo reinvertir el dinero en la empresa, ustedes se van a dar cuenta de, de que vamos a validar todos estos puntos. ¿okay? Entonces, tienes razón. En el, en el tema de lo que es, eh, de que está quedando mucha gente sin trabajo, ¿okay? eh, pero sin ni, siquiera, sin ni siquiera pensar en que estemos tratando de hablar de que eh, introduciendo o automatizando, acá hay un concepto en el cual el empresario le da lo mismo, ¿ok? Lo que es la gestión del conocimiento, lo que es el capital humano, lo que es la maquinaria. Porque el desempleo hoy en Chile es enorme. ¿Cuánto es el desempleo hoy en Chile? ¿Alguien sabe? Estaba en torno a un 12%, si mal no me equivoco. Mira, eso es lo que dice el gobierno. ¿Ok? pero las fuentes internacionales dicen que tenemos un 50% de desempleo, ¿okay? porque está el formal e, el, y el informal. ¿okay? Entonces si tú pasas frente a una notaría, vas a ver las colas gigantescas de la cantidad de gente que siguen despidiendo. ¿okay? ¿Y qué acción está tomando el, el gobierno para que eso no ocurra con, con, en conjunto con el empresariado? Ninguna. O sea, ¿están preocupados del capital humano? No, y por eso que suponte que el 18 yo creo que también va a quedar, como dice Isadora, la crema. ¿Sí? Entonces, hay que preocuparse de estos temas, porque nosotros tenemos que evolucionar, o sea, tenemos que hacer las cosas mejor para que justamente podamos competir a través de la colaboración o a través de las alianzas estratégicas. ¿Ok? y después viene el retorno eh, return over the customer que es una aplicación que tú suponte tienes que medir cuánto es lo que tú ganas a través de tus clientes ¿okay? porque los clientes son los que nos dejan el, la plata a nosotros ¿okay? entonces tú tienes que medir cuánto es lo que te deja los ciudadanos citizens o ciudadanos cierto o customers o clientes en inglés o castellano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, creo que por lo menos yo no. Súper claro. Ok, entonces nos vemos mañana a las 3.45. Eh, Super, gracias, profesor. Nos vemos. Chao, Chao. gracias. Chao, recuerda que la próxima semana. Chao, clase. Veo. Listo. La próxima, que... la, la próxima semana... La próxima semana no vamos a tener clase porque entiendo que viene en la semana de las solemnes. Ah, ¿Ok? Sí. Yeah. ¿Ok? Profe, ¿le paso una consulta antes de que se vaya? Sí, por supuesto. Eh, lo que pasa es que... ¿Cómo, cómo entonces va a ser la modalidad de la prueba solemne? No, no van a tener pruebas solemnes. Yo lo que voy a hacer al final... En el ensayo. Ya yeah. ese ensayo yo se los voy a repetir y le voy a poner la nota en, en digamos en los porcentajes que corresponden en la sola. Y va a ser la ah. misma nota. Ah, ya, o sea, solamente la nota va a ser el ensayo y eso lo repite. Nada. Más. Exacto, nada. más. Ah, ya, profe, eso era. Ah, el, y, y los controles, profe. También igual lo mismo. Ah, perfecto, mismo. Ya, ya, profe, eso era. Muchas okay. gracias. Ya. Listo, chao, chao.